Ya aquí en el estudio con bienvenido Ruiz. Bien, hermano. Placer de estar por aquí. Después de haberme tomado unos días de descanso, ¿no? Una los, intensa vacación, ¿eh? Cómo no, los, los médicos y el derecho recomiendan que se tomen unos pequeños días para retomar y reponer energía, ¿no? Eso es así bien bo. Mi querido, de entrada, como sé que hemos estado siempre analizando la situación del pueblo haitiano y demás, hay una información muy importante que quiero compartir contigo, porque precisamente el Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, afirmó que la frontera dominico-haitiana está resguardada y que pese a los rumores de la existencia de bandas criminales procedentes de la vecina nación en Haití, en el país... Están totalmente resguardadas nuestras fronteras. Vamos a escuchar, por favor, esa declaración del ministro de Defensa ahí, por favor. Ante este rumor de que hay bandas, tanto en la frontera como podían pasar en República Dominicana, ¿se ha reforzado la mayor vigilancia? ¿Cuáles aprestos? El mismo nivel de vigilancia. No hay ningún reporte, ¿verdad? Sí, como todo el mundo sabe, siempre hay mucha Haití, pero gracias a Dios, no han habido escucho esa declaración del Ministro de Defensa y también habla de lo que son reforzar también temas tan importantes, como el Ministro de Defensa aseguró que no ha sido necesario reforzar la línea divisora, con efectivos eh, policiales ya por el trabajo que se viene haciendo con el ejército. Pero mira, bienvenido. Yo quiero tomar ese comentario y compartirlo contigo, porque creo que el tema de la frontera, hasta ahora hay que reconocer el trabajo que se ha hecho y los niveles de seguridad que nos han brindado. Pero creo que situaciones, por ejemplo, como la que se viene reiteradamente diciendo de lo que se vive en casos, como decir en, en Higüey específicamente, en la zona de Misibón, ahí esa zona, y una zona precisamente ahí previo a Bávaro, que hay, que se dice que nacionales haitiano allí, no, no puede entrar la policía ni miembros del ejército, ¿tú sabías? Porque ellos tienen el control todo de esa zona. Entonces, yo creo que son casos que a veces uno dice, sí, las fronteras están totalmente resguardadas, y lo ha demostrado a través del tiempo el trabajo del ejército ahora, pero de una manera u otra, Controles, niveles de seguridad, siempre son necesarios. Yo creo que definitivamente, para mí, uno de los puntos que nosotros tenemos que ver, poder concluir, es el tema de la construcción del muro. Bienvenido. Que es, creo que, que va a venir por lo menos a resguardar con mayor nivel de inteligencia y tecnología lo que es nuestra frontera, ¿sabía? Claro, presenta un poco de tranquilidad el hecho de la, de la construcción del muro y la atención que le están poniendo el ejército a la frontera y así como también la posición del presidente de la República, Luis Abinader, ante la reunión en los Estados Unidos, donde dejó claro que las pretensiones de algunas autoridades haitianas no iban a ser posibles porque atentaban contra la seguridad nacional. Real y efectivamente el presidente Luis Abinader, en su posición de reguardar la frontera y los intereses de la República Dominicana, eh, y el ejército dominicano y el, la construcción del muro son posiciones y situaciones que tranquilizan a la sociedad dominicana. Sin embargo, Robert y amigo, hay un problema ya latente y son los enclaves que han venido realmente formándose en territorio dominicano de grupos haitianos que se enseñorean en esos lugares Como está, como expresa en la provincia La Altagracia de Huey, donde tienen zonas eh, que ya son impenetrables porque se han empoderado sí. esos eh, nacionales haitianos, incluso no sabemos en todo el sentido de la palabra si son personas regularizadas, si están documentadas, si no están documentadas, por el tipo de actuación que acometen a veces contra las propias autoridades, Parece que son personas que no están eh, debidamente documentadas en el país. Lo mismo pasó en la ciudad Juan Bó. Sí, algo, algo parecido. Yo me imagino que tendrán que hacer un operativo de esa magnitud. Correcto. Entonces son dos problemas diferentes. Tanto eh, la salvaguarda de la frontera dominicana debido a la situación de desorden, intranquilidad e ingobernabilidad que vive Haití. Eh, para que esas bandas que hoy día reinan en Haití no tengan la oportunidad de pasar por lo que el ejército de la República Dominicana, la Armada, eh, además, ¿no?, eh, salvaguarden la frontera y no permita que pase. Y, por otro lado, la, el control del territorio dominicano con los enclaves que ya existen en, en el país. De modo que es... Una situación que tiene varias aristas. Sí, sí, sí. Sin embargo, yo entiendo que las autoridades están dando los pasos que tienen que dar, están ejerciendo la autoridad con un ejercicio de soberanía sí. que tiene que ver con la aplicación de las leyes migratorias claro. de la República Dominicana. Sí. Independientemente de algunas posiciones que tienen organismo de que la República Dominicana no debe prácticamente ejercer la autoridad que la ley le manda y que el pueblo vota precisamente sí. para que así sea. No obstante, eh, debemos que seguir y recalcar que la posición del presidente de la República, tanto como comandante jefe de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, como eh, en las en los, en, en los instancias internacionales, ha sido bastante claro y el pueblo tiene confianza en esa actitud y le ofrece tranquilidad para su devenir.